La primera actividad que queríamos presentar es la actividad que le llamamos Gestos. Pusimos dos objetivos principales. Primero, visibilizar la diversidad que pudiera haber en el grupo de niños. Y el segundo, tener en cuenta los diferentes lenguajes, tanto verbales como no verbales, que pudieran reconocer los niños también. Y la actividad la desarrollamos Primero los niños estaban en, en círculo. Nos presentamos en nuestra diversidad. Dijimos el nombre, de dónde veníamos, quiénes éramos, etc. Adrián no Adrián de qué. ¿Qué cosas tenemos diferentes la Merichel y la el Adrián? El pelo. El pelo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues la Merichel, ¿cómo lo tiene? Nada, ¿no? ¿Y yo tengo el pelo? Corto y poco. Ah, estos son blancos y estos otros otro color. Ah, sí, los dos son blancos y los otros, otro ah, sí, otros d'un otro color. ¿De qué color son? Marrón. También importante que en esta oportunidad cada uno hablaba en una lengua diferente, en catalán y en, y en castellano, yo en este caso. No. están parlando en lenguas diferentes? Él está hablando castellano y yo estoy hablando catalán. Sí. Posteriormente, les pedimos a los niños que se nombraran entre ellos. Marina, Juana, ¡Aca, aca, aca! Y que cómo se saludaban específicamente, cómo están acostumbrados a saludarse y qué formas conocían en que la gente se saludaba. También presentamos eh, formas diferentes de saludarse, cómo se saludan bueno, diferentes culturas. En el pueblo de la India, cuando viene otra persona a tu casa, ¿sí? se saluda así. Posteriormente, les invitamos a ver qué lenguas estaban presentes en el aula, también. Estén buscando maneras de cómo decir hola a diferentes lenguas. Para saludarnos, para encontrarnos. Sí. Eso es lo importante ahora. Hola. hola. Hola. Y lo que nos propusimos específicamente, que voces que estaban invisibilizadas, que salieran a la luz. Lenguas que no están consideradas socialmente, procuramos que... Que en esta sesión salieran. ¿Cómo ¿Y cómo sí? ¿Sí? Ah, verá. Sleva. Sleva. Sleva. Sleva. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, eh, no es universal, o sea que cada cultura, cada situación son diferentes y que no todos los saludos, por ejemplo, en todos los países son iguales, o las demostraciones de afecto no tienen la misma forma. El van poder hablar y decir me saludaban a casa seva y eso ellos no están acostumbrados porque siempre aquí siempre hablan catalán. y ahora eh, cuando van pueden expresarse y decir cómo saludaban a casa donde como ellos se les iluminaba la cara y estaban contentos no?, de, de poder tener unas palabras de rumo lo que diu la mayoría es que hablar casi luguano no y en cambio és el lloc on convivimos sí que es verdad que hi ha, la mayoría de gente saluda así pero que lo otro también tiene igual de valor que, que de la mayoría no Pienso que esta actividad va a servir para entender eso.